De casa. Uh -huh. Claro, abuela, no tuve todo el día en eso, pues. Todo, todo el día. Yo no encuentro trabajo, abuela. Pero, ¿cómo voy a encontrar trabajo, abuela, si hay más de mil graduados mejores que yo, desempleado. Ay, abuela, otra vez tú con tu fe, tu fe, tu fe. Uf, qué fe, Abuela. Bueno, abuela, yo mañana voy para la casa, te visito, así que me espera. Dale, abuela, bendición. Dale, chao. Si supiera mi abuela lo difícil que está la situación, yo prefiero relajarme y olvidarme de todo, ya que tanto... Ya amaneció ¿Pero qué hora es? No, no, tuve muy temprano, yo voy a dormir un poquito más Pero ya va, yo tengo que pararme verdad que le prometí a la abuela que la iba a visitar chaqueta. Tengo tiempo que no me la pongo. Oh. <ríe> Increíble. Yo de verdad no pego una. Ahora falta que no haya agua para bañarme. Yo debería estar saliendo a trabajar. Ya me estoy quedando sin dinero. No sé si tengo para desayunar. Y de paso tengo que irme caminando a casa de la abuela. Porque no tengo ni para el pasaje. Pero de verdad mi situación es insoportable. queda algo para hacer un sándwich Y bueno sin salsa pero esto va a quedar muy bueno me lo como en el camino y pensar que es lo último que me queda Siempre vieja. Buenos días Por culpa de la vieja <risa> Por lo visto no va a llover Sería el colmo ¿Y él? ¿Será que se lo doy? Y yo con esta hambre Pero no importa, como algo en casa de la abuela, de seguro ella me tiene algo preparado. Ah, broma, esto tiene un hueco. ¡Uy! Te cactus. Spot, ¿no? Me traje el control, ¿cómo no me di cuenta? Ahora tengo que buscar el celular, si sí, me devuelvo, pero... Ay, ¿cómo llamo a la abuela? Tendré que ir a buscarlo. Oye, pero creo que había algo bonito. Wow, pero ya va, pero. Caramba, sí que es bella. De verdad que está simpática. Vamos a ver qué le digo. ¡Ay! Pero qué torpe, no puede ser. A mí solo me pasa eso. ¡Ay, ay, ay! La que me salvé. No, me te controlo, te ya. Oye, casi estoy viendo ese tipo. Ya vale, déjalo tranquilo. Vámonos. ¡Dios! ¿Por qué? ¡Dios! Oh, oh, oh, oh. Ah, pero si sí está Lila ahí con su perrita. Qué linda está Lila. ¡Santi! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ayúdame a buscar a mi perrita! ¿Qué pasó, mi amor? Vamos a buscar. ¿Date? ¿Date? ¿Date? ¿Date? ¿Date? ¿Date, no? Por aquí, mismo, por aquí. Mira. Pues A la niña, wow, no sabía que hablaba el lenguaje de señas, increíble Ya va, ya va, ya va Y eso? una culebra, sí, sí, una culebra, ay, me voy, me voy te vas a morir, te vas a morir, dame el teléfono, dame el teléfono, dame el teléfono, dame el teléfono, te vas a morir, morir. No, no, no, no, no, no, no. Que no quiero me mates, que me mate! Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Dale. No, bueno. Bendición. Ay son son tan buenas. estoy en casa? Y pensar que me iban a matar por un teléfono. Ay, abuela, gracias a Dios mío, estoy vivo. Mayor susto. Ay, abuela, si supiera. Mi amor, yo estoy segura que Dios tiene sus ángeles alrededor de ti y te libran de todo peligro. Pero es que yo siento, abuela, que Dios no está conmigo. Mi amor, este, esto, en este momento hay un propósito de Dios en todo, que en este momento estoy segura que hay un ángel que está cerca de nosotros y está pendiente de ti. Bueno, abuela, ¿será? Vamos a orar. Vamos, abuela. Padre celestial, yo te doy gracias por la vida, por la salud y por el bienestar de mi nieto. Gracias Señor por él, te pido que, que lo ayudes, que lo bendigas y ciertamente él no tiene mucha fe, pero es bueno, tiene buenas intenciones y, y necesita Señor de tu ayuda, de tu presencia. Por favor Señor, dale tu bendición, amplíele su territorio y llévalo. De la mano para que no se pierda y por favor de paso aumentale su fe. Repite Padre Nuestro que estás en el cielo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, santificado sea, sea tu, tu nombre, nombre. Venga, venga a nosotros, nosotros tu reino hágase señor tu, reino. Haga su tu voluntad, voluntad en la tierra como en el, el cielo danos el pan nuestro de cada día, día. danos de hoy hoy. Y perdona Perdóname. nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén.